Los restos de una mujer que fue ultimada apuñaladas por su pareja el pasado 22 de octubre en Panamá Están siendo velados en su residencia en la calle 2 en el sector Santa Luisa de esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de la franco-macorizana Dominga Santos Santos de 36 años Quien murió en manos de su pareja, el colombiano Glodomiro Ibargain de 62 años Quien luego de cometer el hecho se ahorcó Mi hermano es una mujer amable Compartía con todo el mundo, asistía mucho a la iglesia, era llena de risa, mi hermana no tenía problemas. ¿Qué tiempo, ¿Qué tiempo tenía ella recibiendo? ¿Ses ¿Ses para, para años, años, seis, seis años, seis años, seis años. ella No, ella nunca de, demostró que tenía problemas porque uno siempre hablaba con los dos, con las dos personas, con él y con ella. Por eso yo me lo dije, eso fue el domingo 21. Me lo dijeron, yo estaba en el campo, como a las 2 de la tarde. Me dijeron cuando yo vine aquí. Me dicen que la mató y luego se ajojó. Nos dejó, dejó la niña mía huérfana, ¿no? tenían 17 años juntos y ella era buena esposa. Entonces, las hijas mías quedan tres tres No, son tres una se llama Consuelo Esperanza, una es y ahí que es la más pequeña. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.